...hoy vinimos hasta el Pab Shuka, aquí en el centro de Ireban, Armenia... ...a ver con qué productos nos encontramos y el precio más irrisorio... ...que tenemos dentro de este supermercado. Acá tenemos una variedad de frutas secas impresionante... ...1500 gramos, ...algo así como... ...4 dólares aproximadamente... ...las golosinas... Chocolate, a ver cuánto vale un Cat. 2000 DRAM Algo así como 5 dólares Pertamelos Chocolates Cuánto vale esto? 2500 DRAM, acá ya vamos con un poquito más arriba en el precio 6 dólares aproximadamente Verduras uh, Estos que me encantaban cuando era chico Los Haribo 520 Dram Un poquito más de un dólar Los whiskies, a ver los whiskies Martini Bueno, que esos son bastante clásicos Sabana Bifitter, Olmeca Tequila, el José Cuervo. El José Cuervo, 18.000 dram. Algo así como 45 dólares más o menos. Por Ahora todo bastante normal. El Jaggermeister, el grande, 16.000 dram. 17.000 dram. Las Leis. Bueno, acá tenemos los chocolates. Este si alguna vez no viene a Armenia lo probaron, el Lee Chocolat, es el más rico de toda Armenia La caja especial, 31.500 DRAM, o sea que ahí tenemos más o menos, vamos a ver si no me falla el cálculo 20.000 DRAM aproximadamente, son 50 dólares, 30, 000, unos 75 dólares aproximadamente acá los Cognac, los Cognac sí que son clásicos en Armenia, habíamos 115.000 DRAM, ya de acuerdo a la cantidad de años, el King Abgar 40 años, Nemrut 30 años, el Nemrut de 25, este que es el más caro, 820.000 DRAM prácticamente, son algo así como 240 dólares, pero sí que en Armenia el Cognac es clásico, personalmente siempre que quiero hacer un regalo, compro este, que es el Ararat, este es el de 10 años, vale 13.000 Dram algo así como 30 dólares, tienen de 7 años de 3 años, pero sí que para hacer un regalo recomiendo, de 7 años para arriba, puede ser, o puede ser también el de 5 que es bastante eh, más económico, 20, 23, 24 dólares más o menos después el de 7 y después el de 10, vamos a ir recorriendo un poquito a ver qué nos encontramos con los precios Aquí tenemos los vodka, lleno de vodka, este es el que a mí personalmente me llama mucho la atención, vale 10 dólares, realmente en gusto no sé si será rico o no, pero es bastante atractiva la presentación, este que es armenio, tenemos Yarev, producto de Armenia, la botella, la presentación es realmente novedosa la gente cuando lo compra después lo utiliza para el agua, no es que tire la botella, ahí viene. El diseño que es hermoso, también bastante. En lo que es vodka armenio, vodka ruso. Lo tenemos en 4000 drum. 8 dólares. Ahí ya no sé si recomendarlo o no en cuanto a precio. Seguimos con los coniacs. Uy, acá viene no. lo que encontré. 350.000 DRAM El Beluga, el Vodka La línea Gold Enorme la botella sí, voy a alejar un poquito así Más o menos la diferencia en tamaño y botella Impresionante, 350.000 DRAM Seguimos un poquito bueno, aquí el, el absoluto, el clásico, que tenemos en todos lados, 8.000 DRAM, algo así como 20 dólares, en Argentina el por hoy 20 dólares. Son... 4.000... 5.400 pesos, si no me equivoco. Agua. La Coca-Cola, acá no me voy a detener mucho. La idea es hacer un video cortito y que puedan ver un poco lo que tiene Armenia, los jugos. Son jugos gasificados, gaseosas. Una enorme variedad. Vamos a seguir un poco. La variedad de jugos en cartón Acá está, acá está Esto le quería mostrar Miren la cantidad de jugo en cartón que tienen Es impresionante acá En botella Personalmente esta marca es la que más me gusta, el jugo de naranja Pero la que compramos la otra vez, que nos llamó mucho la atención Que está algo así como 4 dólares Es este que es un jugo de 3 litros, que lo que hacen, lo abren de acá, tiene un pico vertedor y se transforma como en una canilla y lo toman directamente de ahí. Realmente bastante innovativo innovador, y es también producto armenio. Llegamos un poquito por acá, glace, copas fritas, el agua, de todo tipo. Pero lo que más me llamó la atención, que quiero ver si ahora lo puedo encontrar, que para mí es el precio más irrisorio. Bueno, acá tenemos otros precios que son también bastante irrisorios. Acá tenemos latas de Fanta y otro tipo de marcas. Y si vamos acá, donde no tenemos, por ejemplo, los distintos sabores que tenemos, esta vale 890. Perdón por que estaba haciendo una persona atrás mío con un bebé. 890 gramos, algo así como poquito más de 2 dólares, más o menos 600 pesos la, la lata. Para mí son los precios más irrisorios que encontré. Tenemos Dr. Pepper. Pero no es el precio más irrisorio de todos, sino que no como... hay tanta gente por ser sábado. Generalmente hay más gente. Los test también, una gran variedad de test. ¿Quiere encontrar el precio más irrisorio? Y acá constantemente por promociones van cambiando de lugar. Y por ahora no lo encontré. El café en promoción. Dos dólares y medio. Ya la parte de limpieza, servilletas, cosmética y demás. No me quiero meter. Vamos a hacer una vuelta a ver si puedo encontrar el precio que les decía recién. Un poquito. Un poco de whisky. dato lo que tiene que ver con promociones. Bien energizante. extras, 50 centavos de dólares, la gente va pasando. Nesquik. La presentación de Nesquik es impresionante. Después para guardar la cajita, sirve. Vale en promoción hoy, 1500 gramos, está de precio, 50%, quizá me compre una 3 dólares y pico esto que es chicle, bubble gum 20.000 gramos. 50 dólares prácticamente, uno de los precios más irrisorios vamos a la parte de chocolate acá está que no sé si es el más irrisorio, Nutella 3 kilos, 50 dólares los 3 kilos de Nutella el kilo de Nutella casi 20 dólares. Hace no mucho tiempo en Italia lo compré el kilo por un dólar. Son los precios más irrisorios que encontré. Pero en su momento había más grandes, que ahora no lo estoy viendo, pero incluso creo que estaban más caros. Bueno, no sé a ustedes cuál le parece el precio más irrisorio de todos, a mí personalmente el Nutella me parece algo descomunal. Pero viendo el Beluga, el precio del, del vodka ese gigante. Ahí no sé si no se termina siendo el más irrisorio Ahora vamos a ir hasta, hasta el vodka de nuevo A ver el tamaño de eso, a ver cuánto es el precio por litro sí, Por acá Cerveza tirada El jugo Acá está Beluga, 350.000 drams y 400.000 drams en casi mil dólares tenemos casi 900 dólares en 6 litros de Beluga. 900 dólares prácticamente. Una locura, un poquito menos, pero calculemos 900 dólares. Bueno, ya tenemos casi 10 minutos de video. Mi intención era mostrar un poco cómo es el supermercado en y Cuáles eran los precios más irrisorios para mí. Espero que, que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cuál es el precio más irrisorio para ustedes. Qué comprarían, qué no comprarían. Qué encontraron acá que por ahí no encuentran en su supermercado. Qué les gustó. Y bueno... Acuérdense, destrocen el botón de me gusta, suscríbanse, déjenme sus comentarios y nos vemos en la próxima.